C O L, -o l O, C, O, N, Si ¿Sí dormido no, los no conoce y de, de objetivos claros en estos son como yo. Que nivel yo ni level yo voy, yo no hago yo yo. Yo hago yo ver, verbo, cerdo, pasado, rollo, goyo te rompo, el, te pego en el pie de apoyo, hay tabla de posiciones y de, de posiciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. honestamente donde te pones, one, one uno primero, primero fumo y cuánto en el humo humido no cubre en el cielo, los drones caen al suelo, los pájaros pierden vuelo, los ácaros en el aire molestan como uno, solo mis ojos, los traigo rojos, yo cojo el malojo con moco, mojo, coco mi master con este juego de rimas. Conecto online con mi máquina se el ojo. Teo cuando rapeo y lo veo de la tarima. le digo lero, lero, Le saco, pica, suplica. Amo ser un rapero, mi vida se simplifica. Acá arriba no es chiva, chivado. Ya todo el rato desato mi rabato mic. me relato en el mic, lo no como cómic. Entiendo por qué se ríen bien. TMC envidia también. De 100 MCs. No ansí en lo que se crea, mi si en el mar de idea. Aquí en esto nos piden, confíen en lo que crean. Con quien te debatea. Si te batea la cueva y te mea, cualquiera espera caer a la primavera. Se te acabó la fiesta, tu flow apesta la cresta, la siesta, dormir aquí está la fórmula y paso a sufrir. Tan solo tienes que oír la mierdecilla que graba, que grave, ave de degrada, ya sabes que no me agrada las claves, en boca nada las puse pa' que las capte. Hip Hop en el rap entiende lo que les digo, un reggaetonero no va a entender por qué sigo aquí en abrigo más amigo que enemigo. Más contenido en contenido conté de lo vivido, lo que lo olvido, fragmentos, pequeños, grandes momentos, segmentos que me aposento se convirtieron en tema Entre frases, oraciones, emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos, en fin, llamaron poema. yo me la llevo, escribo. Hasta que quede bueno el tema nuevo, llevo. Funciona pieza a pieza, paso a paso, con destreza. Como con un trazo, un grafitero empieza el placebo. Debo devolver lo que debo, un revolver cargado de rimas. dispara para materia prima. Y mi máxima imaginaria imaginariatina. Aquí nace la maquinaria, no escatima. Atentos a la próxima por cima. Todos los imaginativos episodios creativos. Pa' que vean, no se acaban, acaban. Son sucesivos, correlativos, continuos, consecutivos. O sea, el ingenio no es clase A, no es clase A. Lo que hace hace, hace arte como y donde sea, en Donde sea apagan, no sé dónde se apagan los versos. No se amaga ni amaga ni se rapea. Bien, tengo pura gana de tenderme la cama de ten. la ventana a mi mente, dice llama. No nada. puedo hacerte frente, sala a la calle y dispara. No le gusta el rack, consiente que un puro flow. Prepárate, mi tema te marea. Te marearé, mi tarea estará. Rear, quear, quear, te en la escena. O sin temática, aunque siempre con sistemática. Fórmula matemática es práctica, tu práctica. Mi fórmula y mi táctica métrica que no es de pa' Sa tiempo mi forma de vida debido a que me pa' So' todo el día rimando, durmiendo, soñando, comiendo, cagando, corriendo, flojeando, flojeando, flojeando Yo estoy creando Pensando siempre en rap, mi broda, haciendo trap Yo escupiendo en este track como Billy Bill, si my papa, my fat Rimas, obesas, hambúrvidas, gordas Metamorfos, soy fraseo, preufo y desbordan R I T M, I, C, A en los compases Y felices, mis secuaces, Dice y si así se hace con clase no como siempre Que tal, sono solo bien P A mi tempestad, gente me despido atentamente Fer